¡Ey! ¿Qué tal chicos de YouTube? Yo soy Mercurio Canafa y estamos en una partida de Skywars en el servidor de Survival Dub y estamos con Eduardo <coughs> Hola, hola, tanto tiempo sin jugar Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> ahora, que, ahora que haga el real, hace el real todo, <risa> Bueno, estamos eh, aquí en una partidini, una partidini, malafakini oh, oh, Oye, oye sígueme no, no, vamos, vamos, vamos a ver. Sí, cierto, cierto, cierto. Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Bueno, vamos a jugar un partidinis, o sea que, en un momento, volvemos. No, no, no, no, no. Esa, esa, presentación de la luna. Fantástica, eh. Sí, está, está de, la, de lo que dice. de lo que dice.. El monje griego dice, <risa> <risa> no sé qué dijo, pero fue lo último que se me ocurrió. Ota, Mercurio, dime qué vas a hacer en estas partidas, vamos al centro. Sí, nos vamos al centro, vamos a jugar okay. la partida. Pero esta vez no esta vez no manual, esta vez te voy a llevar yo a la luna. A la luna. Eh, este, voy a empezar, Houston, ¿listo para ir a la luna? Houston, no estoy listo. Te vale chetos, Houston. <risa> Houston, un no, diamante Houston, tenemos problemas <risa> ¿Qué toma, esta, toma esta en ay ay ay, ay, ay, ay Y bueno, apuntémosle ay, a la luna Estoy 3, 2, 1 We have a 32 minutes past the hour liftoff on Apollo 11 Tower cleared Neil Armstrong reporting They're rolling. Ah, no, esta bandera no es de México, Houston. Houston, listo No, ya no. Iba a decir una espada, pero ya no. ¿Qué carajo? <risa> <risa> necesitas no, no. una armadura full diamante Un full gear? ¿Qué es mejor el hacha de diamante con. Filo 1 y rapidez? Sí. ¿La quieres? No, no sé, tengo una. Huh, Houston, hostia. necesitamos... ¡Cuidado Houston, que hay uno! Que no, no, no, estamos... Que está Houston, está grabando, no, Houston, Houston Houston, <ríe> que falseo, hay falseo, falseo Ok, eh, Mercurio Vamos eh. Oh, subiendo, vamos, oh, sube, sube, sube Houston, no hay gravedad, toma una charla de fila Houston, Te acaba de caer un astronauta yo quiero yo quiero ir a las yo quiero ir a, agarrar a ese cofridini vamos, Va. vamos a explorar la, la, la, la luna El lado oscuro de la luna Oh no, no puede ser el lado oscuro <ríe> un <ríe> satélite? LOL no. No, Espérate que aquí me caigo y siempre me la río Tengo cositas, pero muy poquitas A eso no rimo, pero de todos modos es cofridini Entonces algo interesante Houston no, estoy buscando a. Uh, <ríe> estoy buscando a Wally. <volley. ríe> ah Wally, vale, sí, como no, vale. Ok, back. Team, no, no, gracias. Houston. Oh, ok, Houston, veo. He visto, veo un uh, alienígena. Uh, oh. Espérate, Team fingido, Team fingido. Team, team fingido, <ríe> sí. sí, sí. Quedará team. troll. Team, <ríe> Team. team voy a pedir, no, no, voy a pedir algo así de que, no, sin traición Ay, yo también. Voy a ir de isla en isla No, no No, me salvo el agua, me salvo el agua No Ok, sin hacer nada, terminé ganando esta partida ¿Es ¿En serio? ¿Y cómo carajo? Aquí me volví invisible No, no, no, no No, no. no me, me, me, me salvó No, me caí, estúpido. <risa> no. El agua, el agua, el agua, el agua, es mi salvasón Salvasón <risa> Acabo de ver lo que tengo ahorita, estoy sobreviviendo penas Ok, hay que campear, digo Hay que vigilar a no, los no sé. Sí, sí, hay que campear No digo activo, digo Hay que vigilar Que no vengan no, Nadie Por son mis cosas Hazlo, hazlo Vamos por el fin de la humanidad Vamos la, Pierca, todas, ya. todas, todas, todas, todas, porque debo sale un café, café, café Espérate, espérate, espérate Mercurio Quita aquí, ¡Ay! dale, quita, espérate Mercurio ¡Ay! Tengo una idea no. <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, Lo que, lo que ve con la ¡No! ¡Lol! ¡Cuidado! No. Dale, dale, mátalo. No, no, ayuda, ayuda No, no, no. No, no, no. Estoy jodido. No. ¿Te acuerdas del día que salían tus videos siempre? ¿De la traición? ¿De la traición? Ah, sí, cierto. Vigila por atrás, es que me choco a que me hagan un focus No. La traición. Ahora <risa> sí, eh, bueno, si yo estamos a mano, maldito. Eres un traicionero. Ya lo sé. Pero mira, ahora estamos a mano. ¿Cómo que? Eres ah, <risa> un <risa> <risa> Todavía, corte del anterior video. Te voy a poner la del fantasma para que te caiga. ¿Qué cara? Y en la siguiente te voy a tu isla para ver cómo es tu trampa. Mira, mi trampa es muy fácil y no necesito casi nada. A na, na, na, na, na, na. cuando vengas, necesito que venga el propio. Nos construimos unas losas de aquí del lado. ¿Para qué? ¿Ahorita lo van a? Estoy vestiendo, pero no quiero que veas a mi personaje del mundo. ¿Y, ¿Y crees que el mío no es? Estoy contigo. Entra, pisa. Entra. Aquí ven. Aquí estoy. Vente rápido, pero que no te hagan no haga nada. Estoy haciendo mi puente protección. Cuidado, cuidado, cuidado, regresate, regresate. No, mete... Se ¿Qué Ahí está. Ahí está. Ahí Lo Ahí está. dice lo que puse, ¿verdad? Lo estoy retando. No sé por qué protegido porque no me confío de la gente de lo más que es toda la gente Okay, solo hay que esperar que ellos vengan hacia nosotros ¿Ves esta losa de abajo? Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Saca de ahí, que yo traigo la gente. Dale like, dale like, como, dice, como dice, dale like, dale like, dale, ¿qué dije? Dale like, que dale, dale like. like, suscríbete, si no, búsquete otro stiff para convencerlo de hacer vídeos. Pues like, favoritos, chao. chao.